Hola, buen día, soy Billy y soy de la China. Hola, buen día, soy Betsy soy de Perú. Trabajamos en la super gran pudica de todos, ya veis aquí, donde hablamos catalán, español, inglés y chinés también. Aquí tenemos muchísimas cosas, entre otras, cola, rotulador, ador de, de muy bon, buena calidad. Vamos a hablar en catalán que te tendrán. Si has palabras a, a, a catalá, así ayudadas a practicarlo. Vos venir? te esperen.